Pues sorpresa, la sorpresa y viendo con todos dirigentes que tienen Navarra barra y dije, joder, eh, yo me lo merezco. Y bueno, pues era algo habré hecho y satisfacción, mucha satisfacción. de Pro Tour ya teníamos todos los tres años. El año que se extendió también, también en la Pro Tour. Pero bueno, y ellos bueno, pues tienen más exigencias, el gobierno, el ayuntamiento, por todas lo entienden y lo vamos sacando. El COVID es muy complicado, muy complicado, más que el ProTuS, pero bueno, salió adelante.